¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, gracias por preguntar El día de hoy vamos a tomar un test porque, miren, ustedes me han dicho, no descargues esa aplicación y la he descargado. No te metas a esa página y me he metido. No juegues ese juego y lo he jugado. Y la última vez me dijeron, no tomes ese test y lo tomé. Pero esta vez me dijeron de otro test que está mucho peor. De hecho, dicen que el 13% de personas que toman este test... No lo acaban, ¿por qué? Porque o les dan como ataques de ansiedad, o ataques cardíacos, o parálisis, o se mueren. Entonces, pues espero que eso no me pase, si no, pues ustedes van a ser testigos aquí en video. Vamos a tomar lo que es eh, The Watson Scott Test, que se supone que está diseñado para que tus grandes miedos salgan, o cosas así, ¿ok? Entonces da mucho miedo, y no todas las personas son como no quiero decir capaces porque pues yo creo que todos lo pueden tomar pero no todos lo pueden terminar así que no lo tienen que tomar ustedes si no quieren aquí me van a ver a mí pues tratándolo entonces pues vamos a ver de qué se trata vamos a estar viendo bueno a mí en chiquito y la pantalla gigante para que ustedes vean está en inglés pero no se preocupen que yo aquí pues voy a traducírselos todo y bueno, fantasmitas, pues aquí van a estar apareciendo mis redes sociales por aquí para que me sigan por todos lados. Tengo Facebook, memes diarios, tengo Instagram para que me sigan ahí por las historias de que los trolls y la elfa y las muñecas y todo por ahí... Si no han visto las historias les voy a dejar eh, O sea, bueno, todas las historias destacadas ahí están guardadas Por si se han perdido de alguna En TikTok me pueden etiquetar así como en cosas de este estilo, ¿no? Así de que vídeos raros, cuentas raras, etcétera, etcétera Y también tengo Twitter Y ahora sí, suscríbanse porque si no Pues me voy a morir haciendo este test ¿Mm? ¡Qué agradable situación! Y ahora sí, vámonos directo a Acá, a mi compu uh -huh. Bueno, fantasmitas, antes de empezar, les recuerdo rápidamente Que um, si me escuchan mormada o algo así, pues discúlpenme Pero eh, anduve enferma el fin de semana Estoy muy bien, que bueno, justo para Navidad Espero no enfermarme de qué Navidad Bueno, ok, ahora sí Vámonos hacia acá Vamos a ponerle en jugar Listo, fantasmitas, como ustedes pueden ver Aquí dice Welcome to the Scott No, Watson Scott Test Bienvenidos al test de Watson Scott Y start, vamos a ponerle en start ¿Hay ruidito? Sí, así como de... Shh. Bueno, ustedes lo van a escuchar Dice... Eh, este test está diseñado para ayudarte a entender tus ansiedades como más profundas Y... Eh, así como que las causas de tus miedos más... Intensos O sea, como... Pues sí, eso En otra palabra que no me acuerdo ahorita en español Pero así más o menos por cada pregunta, si ven cómo se hace así la pantalla, como que va y viene. Por cada pregunta selecciona la respuesta rápido. Selecciona la respuesta eh, como que la que se acerque más a la verdad, pues. Y al final de tu examinación vas a recibir tu análisis y un certificado de que participaste, pues, en este, en este test. Seguimos, puntitos, puntitos, please. Note Por favor nota Que típicamente Solamente el 13% de los participantes Ha sido Ah, al revés Ha sido este, Pues sí, ha podido acabar como el test uh, Porque te da así como que Parálisis del cuerpo Cosas cardíacas Y te mueres ¿Quieres continuar? Sí, cómo no Eso suena bastante prometedor Confirmar Ok Primeramente, una, una o sea, preguntas como de calibración. Está bien. ¿Quieren testear mi inteligencia? No sé cuánto porcentaje es de eso. ¿Cuántos minutos tiene en una hora? Oh, esa sí la sé, 20. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Pues sí. Digo 20, 60. Si sí hay tres naranjas y tomo dos, ¿cuántas hay? Pues. Una. No sé si estoy contestando bien. ¿Estás jugando un juego? Pues no. ¿O sí? No tengo idea. ¿Estás seguro que no es a juego? ¿Estás seguro de que esto no es un juego? Pues sí, ¿no? calibración completa tu test empezará right now o sea ahora está lloviendo afuera y tú estás caminando descalzo haces escucharon eso Yuk. das un paso para atrás y este apachurras un caracol tú te sientes ¿Como satisfecho? ¿Culpable? ¿Celoso? ¿Como eh, incómodo? ¿O nada? Pues como... así... Uh, así no Un niño pequeño está caminando por la calle Con un... Con un helado grande en la mano Ella se tropieza y se cae Y se le cae el helado en el... En el pues sí, en el piso ¿Cómo te sientes? Satisfecho, simpático, deprimido. Como deprimido, ¿no? Así como ay, pobrecita. Si ¿Sí ven cómo se pone así de repente así como pss, otra otra pregunta o no sé si toda completa o. Dice, estás en una granja. Haces eh, como que contacto visual con una vaca y el, el granjero te dice que su nombre es Samuel. Es hora de la cena y el granjero te sirve como un plato de ribeye, o sea, como de un filete. ¿Tú qué haces? ¿Le das las gracias al granjero por la comida? ¿No dices nada? ¿Como que le encajas el cuchillo al, al granjero? ¿O eh, pides una opción vegana? Pues le doy las gracias al granjero por la comida, ¿no? ¿Ustedes qué contestarían en esta? Te voy a enseñar una imagen. Por favor, estudiala. La imagen... No se va a mover Ok ¿Es como un bebé? ¿Cómo te hace sentir esa imagen? ¿Motivado? ¿Me da miedo? ¿Triste? ¿Resentido? ¿O nada? Pues como asustadillo, ¿no? ¿Crees en fantasmas? Ustedes ya saben qué. Yes. Yes, ma'am. ¿Alguna vez has visto un fantasma? Yes. O sea, sí. Pensando en el cuarto que estás justo ahora. ¿Alguna vez alguien ha muerto aquí? Pues le voy a poner que. No, creo que... no, todavía no. O sea, lo no puedo poner sí o no. Todavía no. Qué inconvencional, por favor indica qué tanto agredes o no agredes, <coughs> así cuánto estás o no de acuerdo con las siguientes cosas que me van a poner. Yo seguido pienso en dónde están mis manos y qué es lo que están tocando, pues pues sí. <risa> o sea, pues sí, sí estoy de acuerdo O sea, sí pienso en que están tocando mis manos, ¿no? Eh, yo seguido sí, pienso que fantasmas hay en mi casa Ah, no, pues sí Strongly agree O sea, como que sí, estoy muy de acuerdo ¿Otras personas dirán que soy un mentiroso? No, pues... No estoy de acuerdo Yo sabría que alguien está dentro de mi casa Preparándose para matarme Mientras estoy distraído en un test falso Creo que sí lo sabría <risa> ¿Hay un invitado no esperado en mi casa? Pues no Nadie sabría si me pierdo No, pues sí sí se darían cuenta Ustedes se darían cuenta si me pierdo, ¿no creen? La poesía es la forma más inteligente para la expresión artística Pues voy a ponerle que no estoy de acuerdo Porque pues hay muchísimas formas ¿no? Eso pienso yo Dice, necesitas una, un como ajustamiento de actitud eh, He diseñado un nuevo algoritmo Porque yo como que no estuve de acuerdo con lo de la poesía Y me lo van a demostrar ¿ok? Las rosas son rojas silencioso como un ratón tu puerta está sin cerrar estoy adentro de tu casa y sí, no está cerrada la puerta felicitaciones solamente el 41% de los participantes generalmente llegan como a este punto de la examinación de ahora en adelante, las preguntas serán mucho más intensas. ¿Qué tan lejos está la, la estación de policía más cercana? Pues a menos de 15 minutos de caminar. ¿Cuando estás en tu casa sola, cierras las puertas? Pues sí. O sea, les pongo seguro. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la respiración abajo del agua? Pues menos de 41 segundos. Yo no duro ni el minuto. A ver, fíjense en esta. Dice... ¿Qué tanto tiempo puede, su puede sobrevivir alguien si tú como que le haces hoyos cada, como, cada cierta medida en su cráneo? Y dice, tres minutos, tres horas, tres días y no quiero morir. Le voy a poner porque no quiero morir. Otra vez me va a enseñar una imagen y por favor la tengo que estudiar. La imagen no te va a hablar. Pues no, es una imagen. Es como una arañota O una moscota Pensando en la imagen ¿Qué, qué frase te describe mejor a mí? Ok, dice eh, Soy los ojos de la araña Soy las patas Soy el miedo Soy not, nada Y redness Así como lo rojo Voy a poner que soy lo rojo te voy a preguntar esto una vez más. ¿Estás jugando un juego justo ahora? Miren, como ya le puse que no y parece que se enojó, pues le voy a poner que sí. ¿Sabes que yo soy una buena persona? Pues. What the hell? Le voy a poner que sí. ¿Me estás mintiendo justo ahora? No. Por favor, toma un momento para mirar hacia.. O sea, lejos de tu monitor y verla. Salida más cerca que es esta. Asegúrate de que puedas correr si algo va a pasar. Hazlo ya y no me deja, no hay opción de nada. Si sí, puedo correr, ¿qué va a pasar? Miraste así como que. ¿Quitaste la mirada de tu pantalla? Le voy a poner que sí. Ok. Dice: ¿Crees que puedo yo saber cuándo? Dejas de mirar tu pantalla Voy a tapar la de esta Le voy a poner O sea, y las opciones son Sí, sí, sí y tal vez Entonces voy a poner tal vez ¿Te sientes seguro en tu casa justo ahora? Y las opciones son No y no estoy seguro Y como no voy a decir no Le voy a poner que no estoy seguro ¿Estás teniendo diversión? Sí, sí, sí Le voy a poner que sí Porque me estás poniendo mucho sí Ahora dice que le estoy mintiendo Esto se está poniendo loco Ni siquiera alcanzo a leer que dice solo, dice como pop, ahí va la comadreja. Cada noche que yo salgo al. Del... ¡Ah! Ya completé el test. Gracias por participar. Gracias por darme un ataque cardíaco. Tus resultados se van a procesar. ¿Yo sobreviví? ¡Stop it! <risa> ok, aquí les va mi resultado. Dice que ya sobreviví al The Watson Scott Test, que duré 19 minutos y 33 segundos, y mi análisis es el siguiente. Me manipulan fácilmente. Eh, no me agrada cuando otros se me paran como muy cerca, eso sí. Eh, friendly hacia los animales, o sea, como que quiero los animales y también... Y mi mayor miedo es ser golpeado hasta la muerte con un martillo. Pues yo creo que a todo el mundo le daría miedo eso, ¿no creen? Ok, y como un bonus no me deja salir. Me dice que me está esperando y que adiós. Ah, ya, hasta que se le pegó la gana me dejó salir. Ok, fantasmitas, así que ¿ustedes qué opinan? ¿Dio miedo? Este, ¿Se sentirían ustedes inseguros si esta cosa les está dice y dice y dice y dice que hay algo con ustedes y que hay algo en su casa y que los está viendo y que los está vigilando? Pues no sé, ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este test. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si ustedes toman este test, pues díganme, yo sobreviví al de Watson, Watson Scott Test. Los quiero mucho, Fantasmitas. Nos vemos al siguiente video. Recuerden checar videos pasados. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente videito. Les mando muchos besos. Bye. Hello fantasmitas, los saludos de hoy son para Esme Luna, para Yolita Guamán, otro más para Perla Luna, para Brandon Hernández y para Roxiris Ramírez. Recuerden que estos saludos los doy para las personas que comparten este video o la publicación en modo público en Facebook. Cada que subo video, subo la publicación del video en mi página de Facebook. Y aquí están los que pusieron el emoji secreto que doy por Instagram, por historias también cada que subo video. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.